Esto es Lenslur, el podcast de cine en donde el único remake que queremos es el de la entrega de los premios Oscar, estuvo malísimo, malísimo. Get ready, lights, camera, action, Esto action. es Lens ahora sí es de las pocas veces que concuerdo con la con la frase de Raúl no, yo no yo no Ay, que, yo, yo, yo, tú fuiste el primero en quejarte que te dormiste es, que, y... es que yo no quiero el remake ¿para qué, ¿Qué yo no quiero nada <risa> yo... o sea, no, con... sí <risa> concuerdo en que estuvo pésimo pero no quiero un remake de algo pésimo pero, ver, no pues para fíjalo. que lo hagan bien Exacto, como la Liga fíjalo, de la Justicia fíjalo. yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con la playera que <risa> está <fue>, Raúl <risa> pero no, no con no tanto con la frase no tampoco se volverían a premiar las mismas películas, digo, pues, es lo mismo, ¿no? Así. No, capaz que en el remake no son inclusivos a, lo, a la fuerza y entonces sí premian más cosas chidas. No, si hacen un remake sí. en esta época, pues ya van a ser más inclusivos a la fuerza, vas a ver. Oh, serían los Blurys, ahora sí. Nosotros nos encargamos. De hacerlos, sí, sí, una, una sí, sí, premiación sí. a la altura. Así es. Hola, Re, hola, Sonia. Ya se están reportando luego, luego. Ya nos están esperando. Hola. Sí, un hola. saludo a quienes nos están viendo en vivo en, en Facebook y a quienes nos están escuchando ya este en cualquiera de las plataformas de podcast. Un saludo, una semana más. Un saludo. Y tenemos una noticia que interesante. Bueno, a mí me pareció interesante. Ahorita Ahorita seguramente Raúl saldrá con su odio hacia todo lo mexicano, pero... <risa> no, no, no. Eh, no, nosotros la... los otros nombres me encanta. No, no, no, <risa> la semana pasada la revista Variety eh, informó que eh, algo que creo, no sé si, creo que sí ya es información oficial, ¿no? Que sí, eh, sí. se está trabajando en un remake de Nosotros los Nobles para Netflix, pero eh, un remake en, en inglés. Así es. We are the Nobles. Wow. Y, y, y va a estar involucrado las Lassaki, que es el, el, el, productor el, el productor original de la película. Eh, y pues, ¿suena interesante o, o suena como innecesario? ¿Suena como qué porquería? ¿Qué, pues qué suena Interesante porque digo recordemos un poquito Club de Cuervos esta serie que está muy muy, muy chistosa no esta a mí me gustó mucho la verdad eh, corrió la producción a cargo de Larraqui, el mismo Luis Gerardo Méndez ahí estuvo involucrado en la en la producción y bueno en el caso de nosotros los nobles pues en ese sentido de los nombres que están detrás pues no podría parecer interesante podría hacer algo algo algo chistoso, algo atractivo para, para Netflix. Este, no sé qué piensan ustedes. No, mi, pues... pro, mi problema va con que se llame We Are The Novels si sea en inglés. O sea, si lo van a hacer, pues hagan... O sea, por ejemplo, podrían continuar la historia con qué hicieron después o... O un remake, pero en español. No, ¿Para, para qué, qué van a hacer un remake en español de algo que salió hace ocho pues años? Pues porque Netflix quiere ganar dinero, pero en inglés, o sea. Pues es para otro el, mercado, para, el, el, para ganar dinero en otro mercado. El chiste, el sí, sí. chiste de nosotros, los nobles, era cómo, cómo retrataba esto esta cultura CDMX, este, esta cultura chilanga, tecnicismos, frases. Eh, no sé, yo siento que en inglés qué porquería. Bueno, me imagino yo que lo, lo van a tropicalizar de cierta forma. No, no, no Supongo que sí tendrán que modificar bastantes aspectos de, de la película original para que funcione para un mercado de habla inglesa, ¿no? Sí, sí los chistes, ¿no? Uno siempre está con esta es que, que hasta disputa, ¿no? De qué tan bueno es el humor. O sea, que el humor gringo es bueno, pero pues es muy loco Bueno, es pero su es local. que el remake tampoco tiene que ser calca de la original. No, para nada. No. Va a estar pues basada, yo, ¿no? Basada pero, en pues, eh, entonces, qué, ¿qué porquería. O sea, pues, si yo. lo vas a adaptar al... Al idioma, no, pero pues, si vas a hacer lo... una copia tal cual, pues mejor dejar la película. Que se llame We Are The no We Are The Nobles. <risa> bueno, no sabemos Johnson. todavía <risa> ni siquiera de qué, cómo va a estar. A lo mejor va a ser una familia latina. Va a ser una porquería. No creo que sea... Y Es más, ni siquiera creo que sea We Are The Nobles. Yo creo que va a ser We Are The Nobles. Y van a ser como una familia mexicana o algo así. No, yo pero creo, aparte no sé. yo mencionaba lo de Club de Acuerdos porque esa producción, o sea, conjunta nombres gringos, o sea, gente gringa que estuvo detrás de la producción, este, no totalmente, digo, Gasalaraki fue así como la cabeza de, de ese proyecto, sí. pero por eso yo yo siento que ya, ya formaron una buena mancuerna, ¿no? Ese equipo y por lo mismo, pues, este, se animaron, ¿no? Como hacer un remake en este sentido. Y el hecho de que esté Chris Columbus, por ejemplo, pues me parece bien, o sea, atractivo. Pues sí, va bien. Ahora sí que para ti, Mario, Garza, Lasraqui y Luis Gerardo Méndez son Martínez Corcés y Leonardo DiCaprio, De <risa> sí, sí, sí, sí, sí, son, equiva son equivalentes. No, son irreverentes de, de ellos. <risa> Irreverente dice. O sea, es pero sí. por ejemplo, imagínense la escena o, o el conflicto, bueno, o la escena, más bien la idea que tiene, pues uno de ellos de, de esto, ¿no? De llevar eh, gasolina, ¿no? O sea, el, la gasolina portátil. En estos sí va debo aplicar eso porque seguramente ya existe. O sea... Desde ahí, ¿no? Y empezando desde de como chistes y, y cosas así, ¿no? Como que estarían fuera de lugar, tal vez ahí el, el emprendedor tendría que ser pues alguien o muy mexicanizado, ¿no? O algo latinoamericano, ¿no? O del Medio Oriente, ¿no? Para, para poder hacerlo así, ¿no? O sea, pues... no sé, no sé, así se me ocurriría, ¿no? Pero Ahora, dicen que van a estar involucrados. El, la idea original... No, yo, yo, me imagino, yo me imagino que, como dice Alex, no va a ser una familia latina viviendo en Estados Unidos y con, sí, sí, con, con problemas de latinos ser viviendo papá. en Estados Unidos. ¿no? Pero... No, Omar Chaparro va a ser su cameo por ahí en algún momento. Exacto, Digo, exacto. Ga Garia, Garia Lasraki es, es garantía, hace muy buen trabajo, tiene bastantes buenas ideas, pero aún así yo, sé, yo creo que va a ser una porquería. Mejor bueno, recordemos... Por Sí, o sea, un proyecto original sería mejor. Eso es, es, en eso estoy de acuerdo contigo. Pero eh, recordemos que de, de todas las comedias eh, románticas eh, del de cine mexicano que han surgido últimamente, pues nosotros los nobles podría yo pensar que es de las mejores, ¿no? Incluso eh, hasta como precursora de toda de esta moda, ¿no? De hacer yo creo esas que la películas, mejor, eh, yo creo que la mejor sí pasaron unos años ¿no? Desde, desde esos tiempos de matando cabos por ejemplo este pasaron unos años para que volviera a aparecer una película así de, de chistosa ¿no? y con, con un buen guión este, con una buena historia no, Bueno. Sí. No, perdón apenas estoy leyendo el mensaje de, del, del otro Miguel que, que no, no este sí le, le cambié la un, un horario está bien está bien perdón ah perdón. Lo, pongo, lo pongo en pantalla no eh, no no no está Miguel... bien Alex, no te preocupes Miguel nos comenta, hola, ya llegó el güey a... No, no, no, no y todavía no, lo leo. Estoy... Saludos a mi amigo Raúl, que me cambió el día de mi clase de inglés sí, sí, para sí. ver a la América siendo eliminado por el Ranchuca. No, okay, no, no, no. El Ranchuca. Sí, sí digo, to todos vimos la triste eliminación del de América. Ah, bueno, bueno. No, no es cierto, yo no la vi, yo nada más sabía que iba a suceder. ¿Qué? <risa> pero sí, pero imagínate, sí, sí, que, sí, imagínate sí. que falta de profesionalismo, que ya sabíamos que iba a perder y aún así cambió el horario. Sí, bueno, aquí lo cambié, tenemos no lo por cancelé. ejemplo a Miguel la semana pasada viendo el partido del Cruz Azul a la par de que grababa. Bueno, no sé si eso es igual de profesional, pero <risa> <risa> <risa> cumpliste, dices. Bueno, después a ver, a ver. de ese paréntesis, yo sí les diría, sí. ok, sí pienso que puede ser interesante. ¿Creen que sea como equivalente a cuando han hecho esto de hacer, por ejemplo, la película de las primeras 50 citas de Adam Sandler, pero que le hicieron con el, el hijo de Eugenio Seguro. O, o este remake, pero en español, de La boda de mi mejor amigo, ¿creen que pueda ser eh, ese, tip ese tipo de porquería? ¿O que le metan más, eh, más a la producción y resulte un producto incluso mejor que nosotros los nobles? Yo te diría, yo te voy a dar uno porque sí puede ser bueno y uno porque no. Sí puede ser un buen producto porque está involucrado Gary y porque... Por lo menos Netflix no hace comedias románticas como las películas de los Derbez y demás, ¿no? Ese te diría que podría ser un punto para decir, sí, puede ser un buen producto. No mejor que nosotros, no dobles, eso jamás va a pasar. Pero Netflix se hace comedias románticas. Pero, espérame, espérame. espérame. Pero sí, pe sí, Netflix últimamente se le ha metido esta espinita y este gallito de hacer producciones mexicanas que han sido una reverenda porquería, ¿no? Empezando por Luis Miguel, La Casa de las Flores, bla, bla, bla. No podemos hablar de cosas que no hayas visto. Luis Entonces, Miguel es muy bueno. tú no puedes asegurar que no la haya visto. De Raúl sí, pero de mí no. Ay, de mí. Yo la vi en te lo resumo. Y, Ahí, y así, vale, vale. Y así podemos hablar de muchas más producciones mexicanas que ha hecho Netflix que son una porquería. Entonces, yo creo que pesaría más eso para decir que es, va a ser una porquería. Pero a la parte de la producción, tú, en la, tu misma pregunta lo decías, Alex, o sea, la producción, o sea, tan solo el ver el nombre de Chris Colombo ahí, pues, o sea, es garantía de que va a haber mucha mano ahí de... de, de, ¿De el... que va, o sea, de que, por lo menos de que le van a invertir lo necesario, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, esto, yo, o sea, yo la verdad es que no, no tiraría por la borda este este remake o sea por los nombres que están involucrados ahí eh, Chris Columbus insisto es como garantía en este, en este género no y o sea, se ha, lo ha demostrado no este, con mi pobre angelito entre otras cosas no sí yo, yo yo le tengo le tengo algo de fe aunque también al mismo tiempo digo para qué o sea cuál es la la tanta digo ya sé cuál es la necesidad el dinero sí pero a nivel a nivel creativo eh, por qué hacer la misma película o sea por ejemplo me pongo eh, pensar en el caso de gas a las Raki. o sea ¿por cuál es su motivación a nivel creativo de hacer la misma película otra vez o sea por qué no hacer, sí, sí. como decía Miguel otro proyecto y entonces no, aquí pues, tal es, vez ah, quiere ching, para cobrar sí, en sí, dólares ¿no? O sea, no sí vaya por eso dije la motivación a nivel creativo a nivel la creativo. Mo la motivación también puede ser en función del gancho, o sea, tú has, te, te, te sueltan presupuesto para hacer una producción tal, este a partir de un guión que fue, ya fue muy bien recibido en este país. Y pues le dicen, ah, pues échate un remake, este puede ser tu gancho para que hagas algo todavía mejor, una película nueva. Bueno, sí, puede ser como una, introducirlo. Al una, Lack, no, una nueva serie, ¿no? Este, que este va a tener lo... explosiones, ¿no? Sí, y sí cosas pues así. va a tener más presupuesto. O sea, recordemos sí, que aquí sí. al final de cuentas eh, usó el, el Fidecine y demás, ¿no? Entonces, tampoco es que haya sido una película de un presupuesto exagerado y quizá Netflix le dijo, mira, esas ideas que se quedaron en borradores y, y que no llegaron a la pantalla porque no tenías el presupuesto, yo te lo doy, ¿no? Pum. Exacto. Y, y qué curioso que normalmente es el mundo el que le copia a Hollywood o el que toma inspiración de Hollywood y no al revés, ¿no? O sea, no estoy asegurando también que Hollywood no lo haga, pero normalmente pues sale el, el Rambo iraní, ¿no? Sale el, no sé, tal, el, el, el, el, el, ¿cómo se llama este? Rocky, creo que hay un Rocky chino o japonés, o sea, normalmente es el mundo el que le copia, ¿no? Eh, pero aquí, pues es... Bueno, no, no lo tomo como copia, pero aquí es un remake de algo latino que va a llegar o va a incursionar en el, en, el, en, el, en Hollywood, ¿no? O por lo menos en, en Estados Unidos. Pues sí, aunque, aunque también corre el riesgo que corren muchas películas y que, y que normalmente sucede que sí, hacen sí, un, sí. un remake de algo que, que es algo bastante entrañable por el público y terminan arruinándolo, ¿no? ¿Y a cuántas no les ha pasado eso? Sí, sí, sí. No, y aparte... Que si tomas la esencia de nosotros los nobles, o sea, esta falta de presupuesto también ayuda a la película, ¿sabes? Esta, esta es una película sencilla, este, con pocas locaciones, con, con cosas más, no, o sea, no, no, no, no tiene una producción extravagante, ni locaciones así como que digas, wow. Y eso a veces le ayuda a la misma esencia de la película. Ajá. Si vas a hacer una película de una familia latina promedio, que es clase media baja en Estados Unidos, si no es que baja, eh, pues al final de cuentas, ahí como, por ejemplo, cómo planteas esto, ¿no? De que hay un latino empresario millonario en Estados Unidos. ¿Cómo vas a plantear no, eso? Pero claro que existe. Sí, el existe, latino sí. pero es, pero es menos creíble o menos creíble digo, no, o sea, a reserva de que quién sabe si sí van a ser latinos pero no pues claro que claro que hay millonarios eh, mexicanos latinoamericanos Sí, hay muchos mexicanos que no Unidos. viven aquí viven en Estados Unidos Ajá. Sí, sí, sí. sí pues los pero ricos. ya no va a ser tan entrañable me refiero o sea, a, habrá que ver <risa> habrá que a, ver dice a ver qué <risa> nos está comentando aquí Sonia un remake de nosotros los nobles es la de mi reyes versus Godines o cómo se llama esa cosa en lo parece, en lo personal se me hizo el mismo concepto no ¡Nah! Sí, y esa sí yo no la vi, ¿eh? Yo no vi mi Yo sí la algo, vi, ¿eh? yo sí la vi, o sea, o sea es parecida ligeramente en, en cuestión de que son unos hermanos ricos, pero pues hasta ahí. ¿Hasta ahí? Ah, ok, ok. A ver, yo quiero traer entonces la, la, la pregunta vital a la mesa. ¿Debe de ser un remake exactamente igual al original? O sea, ¿debe de, de ser no. paso por paso con mm. los elementos? ¿Eso lo hace o, bueno? Es que para empezar habría que definir cuál es la cuál es el propósito de un remake de nuevo. El propósito principal ya sabemos que es el dinero, pero ya hablando a nivel puramente creativo, a nivel de, de, la, de lo que es el producto final de la película, eh, ¿para qué haces un remake? Pues, no, mira, y, y, y, de ahí, y de ahí ya, ya defines si, si tiene que ser igual. O sea, por ejemplo, me pongo a pensar en el remake ajá. de Psicosis, ¿no? Esta sí. película, eh, súper clásico de Alfred Hitchcock. A lo mejor, en ese caso, la motivación era hacer un remake porque... Porque querían hacerlo a ver un poco más actual, ¿no? A lo mejor la película de Alfred Hitchcock ya tenía algunos años, es, es en blanco y negro y demás, y querían hacer algo que se, que se viera más actual y con, con un resultado, pues, al final catastrófico, ¿no? Sí, sí que... claro, o sea, como que en el, en el remake, este, de alguna manera actualizas como esa esa historia original, este, a un, a un nuevo contexto, ¿no? Este, el caso de la psicosis igualmente, o sea, yo veo el remake y pues sí, me acabo definitivamente más con la original, ¿no? O sea, este, eh, empezando por la escena insuperable de la regadera, ¿no? O sea, esa... Este, sí. mata a cualquier remake. Este. Es que el problema, bueno, primero que nada, eh, a lo que se refería Sonia, yo creo que es a la fórmula. Porque sí es la misma fórmula, ¿no? El mismo concepto, que son cosas diferentes, pero la fórmula es la misma, ¿no? Un, una historia este que va que, que marca las diferencias sociales o las diferencias de grupos. Bueno, pero entonces ya no es social, chuscas, digo, digo entonces ya no es remake. Churrosas. No, no, no, estoy, estoy hablando de lo de mis Reyes contra Benes, que decía Sonia, que ah, es el yeah, mismo yeah. concepto. Yo digo que más bien es como la misma fórmula. En el caso del remake, el, el problema que tiene un remake es que siempre va a tener la original para compararla. O sea, por ejemplo, ahorita dice Mario, eh, me quedo con la original porque el tema del grito y el tema de la escena. Pues sí, porque cuando estaban grabando el remake, ya, o sea, cuando Hitchcock estaba grabando la original y le dijo a la actriz... Mira, va, va a pasar esto y esto. La reacción de la actriz es su interpretación original, su interpretación natural, ¿no? Si acaso sí. Hitchcock le dijo exagera un poco más o abre más los ojos o cosas así, pero, pero es la interpretación original. En cambio, cuando están haciendo el remake, el director le dice a la actriz, mírate la escena original, eh, estudiala, vela, no sé, y trata de hacer algo... Similar a él, porque estamos haciendo una copia, estamos haciendo un remake. Entonces la actriz. Ya ah, no... pero eso, eso está mal, o sea, no, le, no tendría que estar pensando él, estamos haciendo una copia, es estamos <risa> como adaptando la historia, ¿no? Pero sí. no, si estamos haciendo Yo... una copia, pues entonces es, es, sí es completamente pues, pues, sin sentido, ¿no? Pues es no. que eso es el chiste de un remake, o sea. Yo te diría que por un lado está bien, porque al final de cuentas, sí, un remake tiene que ser una copia del original, por, por eso lo están haciendo. No, no están lo están haciendo, haciendo para Day. actualizarlo, o sea, como dijimos en este ejemplo de psicosis, lo están haciendo para a lo mejor traerlo un poco por eso, a la actualidad. pero la época están actualizando el producto original. Por eso, no pero actualizarlo actualizar... quiere decir hacer algunos cambios, no quiere decir hacer una copia calca tal cual. No, sí, bueno. <ríe> no puedes actualizar <ríe> un producto... Sin, sin, traicionando al producto. Tienes que hacer el producto. No, mismo pero no producto. tienes que traicionarlo. O sea, pero, a no. ver, si lo estás actualizando, por definición, no es una copia. Porque entonces, si fuera una copia, no sería nada actualizado. No, bueno, sería lo puedes actualizar técnicamente con la cámara, la iluminación y demás. Pero imagínate que te hacen un remake de psicosis y te cambian la escena del grito por, no sé, un balazo. No, si claro, o sea, es que justamente ahí... Es que ya, sí, más sí, bien, sí. Ahí, ahí es un tema no tanto de que el remake traicione, sino que... Hay películas que nunca se deberían hacer un remake, ¿no? Hay películas que se prestan para, para volverlas a hacer y hay películas que simplemente no. Por ejemplo, Te voy a poner un ejemplo. Eh, existe el remake de, de 1998 de Juego de Gemelas, que yo creo que todos lo vimos cuando, era, cuando estábamos niños, uh -huh. eh, que, que es un remake de una película de, de varios años antes que a sí, lo mejor ya lo no estaba tenta. ni siquiera en la, mente de, en la mente de la gente. Entonces, ese remake funcionó muy bien porque trajeron esa historia a, a la época yeah. actual en ese momento, la adaptaron, la tropicalizaron a lo que estaba, eh, a lo que estaba, como decir, no de moda, sino eh, como sí, actual, actual con, en ese momento, sí, sí, lo que sí, estaba sí. como contemporáneo y, con y el funcionó internet, muy y bien. Cosas. Y si tú ves la, la película más viejita, no, no se parece tanto. Es la misma historia, obviamente, pero actualizada a esa época y funciona de maravilla. Pero, o lo mismo con Nace una estrella, ¿no? Por ejemplo, también ¿sí? es un remake. Exacto, Nace una estrella, pero hay 50. tres diferentes versiones, cada una actualizada a su tiempo. Pero hay otras películas que, eh, o sea, es como si dijeras, vamos a hacer un remake de la original de Star Wars. Pues No, no se puede, o sea, hay películas que son como ya intocables, por así decirlo, ¿no? Quizás, sí. o sea, quizá, quizá voy a decir algo eh, que me van a acribillar por esto. No pero, sería la primera vez. Déjame preparar ah. el efecto de sonido <ríe> para que no <ríe> se me vaya. Pero... Pero ahí yo creo que te refieres un poco a que las, las películas que marcan una época no deberían de hacerse un remake. ¿Y a qué voy con esto? Yo no sé en los 70s la película original de Juego de Gemelas, qué tan impactante o qué tan buena fue o qué, tan, qué buena recepción tuvo. Pero yo creo que la de Lindsay Lohan marcó una época, marcó una sí. generación. Entonces, si tú hoy... 2021, me dices, vamos a hacer un remake de Juego de Gemelas de Lindsay Logan con eh, no sé, la niña que sale, la niña de Disney actual, no sé quién sea. Te diría, ah, no, qué asco, ¿por qué van a tocar la película de Lindsay Logan que fue tan sublime? no Exacto, pero esa no es la original, o sea, eso es justo lo que decía, esa película de los 70s a lo mejor se prestaba para hacer un remake porque no marcó una época, no, no, no es un clásico tan arraigado en, en la mente del, de la gente. Exacto, sí, entonces sí. entonces el chiste aquí no es que el que hay películas que no se les debe de hacer un remake, pero no porque sean las originales, sino porque marcaron una época. Sí, entonces, claro. Yo, yo sí, creo. de acuerdo. No, y aparte de, acuerdo, este, de, de lo que decía hace rato Miguel, este, yo yo, yo, yo yo, en lo personal creo que un remake no es necesariamente hacer lo mismo que la película la película original, no es reproducirla. O sea, desde nivel actuación, o sea, es como más bien reinterpretar un producto que ya se hizo. O sea, hablaban del caso de Psicosis nuevamente, ¿no? Este, eh, reinterpretaron el personaje de Norman Bates, igual, igual el de la chava que se va a hospedar al motel. O sea, para, yo, yo entiendo más el factor del remake como una reinterpretación, no tanto hacer una calca. Es que justo sí, pero, justo bueno. es lo que, lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, depende cuál sea la motivación. Puede ser que quieran hacer el remake por pura, por puro sacar dinero y por puro tratar de explotar lo que ya hizo una película que es un clásico, o puede ser que quieran eh, hacer una adaptación de algo y traerlo a la época moderna y que tal vez sí funcione en ese caso. Por ejemplo, Mario, no se parece nada Ocean's Eleven de George Clooney a la de Frank Sinatra. ¿Y cuál es más sí, popular? No. ¿Cuál, ¿Cuál pegó y más y cuál, y cuál marcó mal, más la de... época? La de George Clooney, o sea, sí. Sí, sí, sí. Pero, sigue, eh, pero en el caso de Psicosis, dime quién se acuerda de la del 98, a pesar sí, de no, ser no. la De hecho, ¿sí? ni siquiera, muchos ni siquiera saben que existe. Y eso que sí, esta esta no, es una calca, ¿eh? Yo no sabía esta que así. existía, sinceramente. ¿No? Sí, que Bonk, yo creo que yo imaginas. creo que aquí llegamos a esa conclusión, ¿no? Con, con estos argumentos de que la película original no es... Puede o no tener un remake, lo que, lo, la que no puede tener un remake es la que marcó una época. A mí se me viene a la mente otro, otro caso, el de Un Viernes de Locos, la película de Lindsay Logan y Jamie Lee Curtis. Sí. sí. La original de Jodie Foster es aburridísima, la, es malísima. La, la, la interpretación de Jodie Foster cuando era una niña y esa película original es, es malísima, es aburridísima, porque está hecha a la época. La mamá, bueno, la niña cuando cambia de cuerpo con su mamá, lo que le toca hacer es tareas de mamá en ese entonces, que era lavar ropa, planchar... Y, y los chistes o los momentos chuscos son con lavar ropa, con planchar, con cocinar. Y en cambio, cuando hicieron el remake con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, lo que hicieron fue adaptarla ¿no? a esta chica, por ejemplo, rockera, que tenía su tocada, y la mamá que se estaba este, volviendo a casar, y era psicóloga y sacaba un libro... Y yo creo que marcó mucho más época Un Viernes de Loco de, de, de Lindsay Lohan que la original de Jodie Foster, ¿no? Ahora, lo que, lo, que tú, lo que tú mencionabas, Mario, de que es una reinterpretación, ¿no? A lo mejor. A lo mejor por ese lado se puede como llegar a justificar, pero eh, o sea, tú, tú piensas que, que es buena idea reinterpretar cualquier película, y te voy a poner un ejemplo para que o sea, para que tú nos digas ¿qué, qué, qué, qué dices si de repente hacen un remake de tax, de Taxi Driver o de o de 2001 o de Mulholland Drive o a sea, las que te gustan a ti pues Sí. Digo, de 2001 quisieron hacer un, un Dice, una, los remake no este, para para querer dar una conclusión a algo que en realidad no tenía porque... no necesitaban. ¿no? Exacto, no la necesitaba. Este que fue 2010 el año que hacemos contacto, ¿no? Este pero, por ejemplo, en el caso de Taxi Driver, o sea, hay, hay como tipos de personajes, tipos de historias, ¿no? En el caso de Taxi Driver este que, pues, se pueden tornar como muy evidentes, ¿no? O sea, si, si, agarra, si, si ahorita cualquier director agarrara y dijera, no, pues, se me antoja hacer este remake de, de la película de Scorsese, creo que puede funcionar. Pues yo creo que no, o sea, fue un personaje anti muy que mar marcó la época de los setentas, ¿no? Este... Muy, muy este... Muy, muy este... Pesimista el tono, ¿no? Y, y más bien lo que lo que, lo que, que ha marcado la evolución de ese tipo de personajes es, es hacer otro tipo de películas que más bien la, la homenajean en dado caso, ¿no? Por ejemplo, el caso de Drive, de, de Ryan Gosling, que incluso sale... De, este actor, Albert Brooks, este, sale en sí. esa película, ¿no? Este, fue una especie de homenaje, más bien. Ahí, ¿no? Claro, pero, no, pero no un remake como sí, tal. Exacto. Sí, no. ¿Qué, qué, ¿Qué opinan, por ejemplo, de, de, de Ben Hur? No, o sea, pues también. Esta, esta película que es uno de los clásicos más grandes del cine, que por sí. décadas y décadas y décadas fue la película que había sido la más eh, ganadora, que tiene, o sea, 100.000 referencias en todos lados, incluyendo eh, la del señor Burns en Los Simpsons. Sí, sí, este, sí. Y que, y que deciden hace unos años hacerla otra vez. Y es, es justamente ese tipo de película que marcó no una época, sino, sino mucho tiempo en la sí, historia. Es un hace un sí, siglo. Sí. Hacen un remake. Es obvio que va a fracasar, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí sí sí. sí, sí, sí, sí. Aunque, por ejemplo, en ese caso, así como el caso de Psicosis, o como... Bueno, Psicosis es un libro, pero cuando son historias ya arraigadas, llamémoslo de alguna forma, o sea, la, la historia de ben -Hur, De dominio historia, público, ¿No? Sí, exacto. Decir, que, que ya todo el mundo sí. conoce la historia de, de, de, de la película. Yo creo que el impacto no es tan negativo por el hecho de de que ya todo el mundo la conoce. Ya, ya sabes, o sea, tú ya sabes cuando vas a ir a ver el remake de ben -Hur, que vas a ir a ver una pelea en carros con fuego y caballos. Y, la puta y que no va a ver ¿No? Ni monstruos. Sí, Ajá, sí. entonces cuando cuando ya A menos que la Steven Spielberg. Ah, sí, sí, cuando, sí. O el señor Burns. Cuando ya tienes sí. tan arraigada la historia, Milbergo. lo que esperas ver es que lo hagan bien, con buenos efectos, sí, o sea, más modernos. Justamente, tú quieres ver así como a lo, lo que a lo mejor no se pudo mostrar en esa época por las limitaciones técnicas es lo que se te antoja ver. Y yo, Exacto. pero yo te diría, o sea, y la yo, película yo en, de en ese aspecto, en ese aspecto yo te diría que la película de Ben Hur no fracasa. O sea, yo la fui a ver al cine con mis papás, me acuerdo muy bien porque mi papá es muy fan de Ben Hur. Y cuando salimos, yo salí diciendo, ah, esta no está aburrida, esta sí está buena. Es que es justo lo que ¿Sabes? iba a decir. Mi papá o sí sea, me dijo, mi papá me dijo, no le llega la original, pero me gustó. Y es eso es ya que es, es justo ganancia. lo que te iba a decir. No, a mí no se me hizo una mala película. Realmente, o sea, la peli durante la película, mientras la estaba viendo, me gustó, me emocionó, me pareció un acierto que la hicieran de dos horas y no de cuatro. Eh, ah, sí, cierto. Pero un buen. al final salí de la película y se me olvidó. Y así como a mí, pues supongo que al mundo se le olvidó, porque ¿quién habla de la película, del remake de Ben-Hur? No me acuerdo ni siquiera quién salía. Sí, no, sí, no, no, ni yo, bueno, tampoco. Sí, no, yo tampoco, la verdad. Sí, no, no, no. O sea, o sea sí. no, no, es que haya, no es que haya fracasado en, en cuestión de... Fue malísima, sino fracasó en cuestión de... Todo el mundo conoce Ben-Hur, es un superclásico, esta película es 100% olvidable. Sí, sí, sí. Pero sí, ahí sí, es porque razón. ya existe el producto original, entonces... O sea, por eso, pero ¿para qué la haces? Si sí, sí, sí, es como esperado que esa sea la respuesta, ¿no? Sí, exacto. Tenemos a ver, eh, bueno, perdón, una perdón, que sí perdón, le intentó. Per perdón, perdón, perdón, nada más contestando la pregunta. Yo creo que no esperaban hacer una película de Ben-Urs para, para que superara o trascendiera más que la original. Yo creo que simplemente es una película que dices, ah, pues las gen la nuevas generaciones la van a ir a ver porque no han visto la original y les da mucha hueva ver la original. Y las viejas generaciones van a ir a verla por la nostalgia de que les gustó lo original. Y pues es, o sea, si lo ves en términos económicos, dinero fácil. Si lo ves en términos cinematográficos, pues un aporte necesario tal vez, pero... Un aporte que no aporte. yo lo veo necesario en el sentido de que actualiza, pero pues hasta ahí. No va no, no va a trascender más allá y lo saben a la a ver... Y justamente hablando de actualizar, les traigo yo una que sí actualizó, porque eso sí se, se ve la diferencia, pero fracasó. El planeta de los simios, del 2001, de nuestro queridísimo Tim Burton. Ahí, ¿Qué pasó yo te ahí? Diría, ahí yo te diría, es que es un arma de doble filo ahí, o sea, realmente realmente actualizó, Raúl. Y tenía un peracaste. ¿eh? Sí, ya, perdón. O sea, tenía para empezar al mejor amigo de Mario, Mark Wahlberg. Sí, sí, sí, sí. Pero, pero ahí ya no siento actor. que haya actualizado tanto, porque al final utilizó las mismas técnicas, las, las personas disfrazadas de los changos, hasta se veían similares un poquito a los de la, los de pero la pero original. Pero ahí se sí saltaban como changos. En donde, o sea. en donde a lo mejor eh, mejoró un poco Es en el ritmo de la película, porque, porque la, la original, la verdad, es un poco lenta, ¿no? O sea, si, ya, si la ves Ay. ahorita, que sí, sí se hace un poco tediosa, la verdad. No, ahí bueno, sí, perdón, pero esta nueva ve, también. No, no, no. Bueno, bueno, es que esta la verdad la vi en el cine y no me acuerdo haberla vuelta a ver. Pero en, do en donde a lo mejor cambió o, o quiso hacer algo nuevo, tomar un riesgo que le salió el tiro por la culata 100%, en mi opinión, es en cambiar el icónico, clásico final increíble de cuando encuentra la estatua de la libertad y se da cuenta de que estaba en la tierra quiso cambiarlo Exacto. por una cosa que ni siquiera se entiende, ¿no entiendes? Si estaba en la Tierra y en, en lugar de eso viajó al futuro, o si es como otro planeta espejo de la Tierra en donde los changos, eh, en donde hay un abraham Lincoln chango por alguna razón. O sea, a ver, a ver, esperemos ya la hayan visto, si no. <risa> nah, spoiler ya. 20 años ¿Spoiler? después, Raúl. Pues mira, <risa> yo, yo te diría que, que es, efectivamente uno de los fallos de la película es que está mal... O sea, en este intento de actualizarla, está mal escrita. ¿Sabes? Es pues innovó, ¿no? Porque ¿No es lo que querían ustedes? Quise, que quiso innovar, quise, ah, ahora en lugar de que encuentre la estatua, vamos a mandarlo al futuro para que, para que quede claro que fue se fue se al que estaba en el mismo planeta. Pero no queda claro. Ah, bueno. Pues yo sí, sí lo entendí no... así, ¿eh? O sea, yo no tuve dudas en su momento de verla. Bueno, de, yo no tuve ay, dudas, lo entendí así en porque planeta. tenía el contexto de sabía que en la otra película encuentra la yo estatua no, de la libertad. Yo no, mira, yo por ejemplo te puedo decir que yo no había visto el original. Okay. Yo la primera vez que, ah, la bueno. primera... Interacción que yo tuve con el planeta de los simios fuera de Mark Goldberg. Uy, y yo no. sí lo entendí así. Ah, yo bueno, sí... tú eres un genio. <risa> yo sí entendí no, no. Que, que, creyó que creyó resolver todo al matar al general y cuando y se va, viaja al futuro en lugar del pasado y resulta que no resolvió nada y estaba en el mismo planeta y de todos modos los changos progresaron. Yo lo entendí no, así. Pero a mí lo que no me gustó fue que después de verla y llegar a mi casa y decir en mi casa, ¿qué creen? Vi el planeta de los simios y está muy buena. Me dijeron, ¿cómo? ¿No has visto la original? Y yo, no, pues no, no la he visto. Y mi papá me puso la original. Y efectivamente, es viejita, es más lenta, lo que quieras, pero definitivamente sí... O sea, no sé, como que la historia de Mal Werberg está muy fantasiosa, muy... Ya, la el, el, el, CGI el, de la, el CGI de la nave no, no, me, no me encantó, se ve medio de plástico ahí. Entonces, es no. que el, el fallo ahí es que el astronauta tenía que haber sido Johnny Depp, pero va así medio pali, medio pálido, ¿no? Sí, lo, lo tuvieron para, que, <risa> que, para que, que quedara doc. Yo creo que el caso de particular de, del remake de, del Planeta de los Simios, le ve esta versión de Tim Burton. Yo en general siento que más bien no era un proyecto para él. O sea, pensemos pensando en Tim Burton como alguien que hace películas como más fantasiosas, más este otro, otro estilo Ajá. de historia, ¿no? O sea, yo siento que no le quedaba a él tomar el, el proyecto. Sí. O sea, ciencia ficción, ¿no? No hubiera sido. O sea, yo creo que un suyo. remake del planeta de los simios podría haber funcionado bien. Pensando en, en lo otro que comentaba hace rato, ¿no? en que la película, pues, justo como decía Miguel, o sea, ya, ya, es muy, ya es muy vieja al final de cuentas, y lo mismo que yo, que yo te comentaba, Raúl, a mí verla ahorita, la, la original, por, ma, por más que sea mejor, sí me resulta tedioso. Sí, a mí Entonces, también. Sí, sí pienso no. que, que, es una, que podría ser una buena oportunidad hacerla, pero hacerla bien, para, para, para lograr atraer esas, esas nuevas este, audiencias. Pero Tim Burton quiso. Hacer algo, eh, pues cambiarlo, modificó el final a algo que, bueno, en mi opinión no se entendía tan bien, pero que, que, al, que al final, aunque se entendiera que, que estaba en la tierra, no tiene el mismo impacto que, que, que el final original. Sí, no, ¿no? no O sea, hay, hay cosas que puedes darte la libertad creativa de, de mejorar o de cambiar, pero hay cosas tan icónicas que a lo mejor no, no fue una buena sí, idea, sí. pero está, esta, por ejemplo, la, la contraparte, ¿no? Y este a lo mejor no es un remake como tal, sino una precuela, pero, pero la que salió 10 años después, El planeta de los simios, eh, que es como la, la historia de lo que sucede antes, es, es, es otra cosa completamente diferente, ¿no? Es, es el claro sí. ejemplo de que sí se podía hacer algo bien con esa franquicia. No, sí, bueno, sí, o sea, la, la historia es interesante, por eso fue tan, tan, tan impactante cuando salió la original, ¿no? Yo creo que obviamente se puede hacer algo bien con esa franquicia, tan, tan es así que triunfó tanto. Ahora, también ahorita mencionaste o mencionaron algo muy importante, que es que si tú ves la original, tediosa, vieja, con efectos viejos y lo que quieras, incluso con temática nuclear de aquella época, porque recordemos que en la original... Eh, todo es por este tema del bombardeo nuclear y demás, que hasta, hasta Charlton Heston dice lo lograron, estos hijos de puta lo lograron, destruyeron a la humanidad. Entonces, eh, si te vas a la, a la actual, digamos, a la última, a la reciente, el cambio es brutal por el CGI, por la tecnología, por... Este, todo, lo, todo lo que involucra y en cambio la de Tim Burton se queda ahí, ¿no? O sea, a, igual usa las mismas máscaras, usa el mismo, este, las mismas técnicas, entonces realmente no innova en nada. Lo, lo único que innova es en decir ay, que vaya al futuro, pero no innova en nada esa película, por eso sobra, yo sí. creo que por eso sobra, porque no innova en nada. El chiste de un remake, como ya lo dijimos hace rato, es actualizar, innovar, mejorar. O sea, el remake tiene que mejorar 100%, en, en, en, en lo que sea, pero tiene que mejorar. Y la de Tim Burton creo que no mejora en nada, se queda igual. No, al contrario. Entonces A lo mejor no es innecesario mm -hmm. completamente, pero fue mal ejecutado, sí. ¿no? Tú claro. dices que no nada más fue el final. Bueno, yo entendí eso. Bueno, por lo menos de tu parte, Alex. ¿Estás diciendo que nada más es el final o ya por todo? No, o sea, la película en general no está bien hecha, no es buena. Ni, okay. O sea, pero el final termina por hacerla peor. El final Yo creo que el final es la cereza, porque todo lo demás es incomodísimo hasta de ver, ¿eh? Parece que no, te mejor las parodias que no, no, no, no, no, no, encuentras así, en las tripes de aquí No tanto X. así, no tanto así. O sea, yo yo te digo, yo la primera película del, del Planeta de Naciones que vi fue Sai. No, no, en su momento no se me hizo mala. Yo llegué a mi casa emocionado, así, de no mames. Ah, pero tenías ocho años. No también. Sí, ahí no pues cuenta, y sí, todo pero, me gusta. Pero, pero Pero me gustó <risa> a, ver, sí. no, pues a mí también a lo, me gustó a... cuando la vi el, el, el, el, La primera vez, pero o sea Ya, ya viendo la sí, segunda también. vez años después Y como que dices No, y sobre todo si tomas en cuenta que es una película 30 años más moderna Que la original y que no innove Nada y que no cambie nada En cuanto a técnicas, en cuanto a visualmente Se vea mejor Pues sí, fracasa, ¿no? Sí. Yo tengo mis mis reservas con este concepto de mejorar. O sea, se entiende como evolución, ¿no? O sea, la película del 69 del Planeta de los simios hasta luego la de Tim Burton. O sea, yo, yo, yo me quedo nada más con el concepto de reinterpretar. O sea, al final de cuentas son estilos de directores. Pero sí, digo, el caso de Tim Burton no le quedaba este tipo de, agarrar este tipo de proyecto. Pero sí, o sea, yo, yo pondría como en duda. Este, que sea necesariamente mejorar. Pues es que no, no es, a lo mejor no es, no es tener que mejorarla en, en su Ajá. totalidad, pero a lo mejor sí hay cosas que se pueden, que se pueden mejorar, ¿no? Si sí hay como áreas de oportunidad o cosas que en su momento no se pudieron retratar como a lo mejor el director quería, porque hay limitaciones que, que a lo mejor se podían eh, abordar en una nueva versión, ¿no? Y te, no, te pongo bueno, otra vez, el, regreso no. otra vez al ejemplo que ponía hace rato de, de Star Wars. Nadie quiere un remake de Star Wars, sería, yo creo que sería una pésima idea, pero. Mm. Creo que a más de uno nos gustaría ver la batalla de, de Darth Vader contra Obi-Wan que no vi, y que realmente se peleen y que no sean como dos viejitos con su bastón haciéndose así, como pegándole a una piñata. No, bueno. ¿Están de acuerdo? Están de acuerdo. Pero hablando, de, acuerdo, a ver, ¿no? pero hablando de eso. Sí, a sí, ver, sí, sí. Pero sí yo a estoy George acuerdo, Lucas yo sí lo hizo. George Lucas nos metió como 15 minutos extras de cosas en sus películas donde él mismo lo dijo que no pudo grabar en ese tiempo. Y sí, muchos pero cosas dijimos. Pero ¿por qué? Ajá. O sea, metió unos aliens ahí cantando y unas estupidez que no tienen cabida. O sea, yo me refiero. A, a esta batalla que es un momento clave de la película, pero que lo ves ahorita y sí, es así como, ay, qué porquería de pelea. Ahí Entonces, te va, ahí te va. yo yo En mi caso me pasó lo mismo que con, con el Planet of the Apes. Yo vi primero el episodio 1, 2 y 3 antes que el episodio 4 y 5 y 6. O sea, mi primera interacción con Star Wars fue la 1, la el episodio 1 con Anakin niño y la carrera de los pots. De los entonces, cuando, cuando vi esas tres y me dijeron, no, pues es que hay otras tres que continúan la historia, yo dije, ¿cómo es eso posible? Quiero verlas. ¿aquí sí. las grabaron, dijo? Sí, sí, dije, chingada! Tan ¡Qué rápido, rápido las hicieron! No sí. Ese, sí, sí. Esta línea de producción es más rápida que la de Rápidos sí, sí. y Furiosos. Sí, sí, Entonces, sí. me acuerdo perfecto. Me, me dijeron, tu primo Alex es muy fan, pídeselas a él. Y me acuerdo que un día que fui a, a tu casa, Alex, les pedí la, la, la otra trilogía, me la prestaron ya les así DVD la sí, vi, vi vi la 4 y desde el principio que, que, que vi este las naves y demás como que sí dije ah, esto se ve un poco más raro más viejo pero el, el, el punto máximo donde sí me saltó espantoso fue esa pelea que dices que tú vienes bueno yo venía de ver peleas con sables láser así súper elaboradas y la pelea de Darth Vader con Obi Wan que no vi viejito pues sí es, es malísima no Sí, o sea, a lo mejor no te esperas una super pelea porque lo, porque ya estamos hablando de un momento en el que ya es como la decadencia de, de los Jedi y la fuerza y lo que quieras, pero sí, o sea, sí contrasta ver la, ver la, la pelea épica de Obi-Wan con Anakin al final del episodio 3. Y luego, en, el, en la siguiente película, ver cómo se pegan así con... Exacto. Ah, bueno, exacto, exacto, exacto totalmente. No, yo los quiero ver a los 80 años moviéndose como cuando tenían 20. Ni tenía, 20 años, ni tenía 80 años, Raúl. O sea, Lobby Wante bueno. tiene como 35 años cuando se va a Tatooine. O sea, 20 años después, ah, lo, ah, bueno, lo trató muy 50. mal en el desierto, yo creo. Bueno, porque... no, pero se, se lo madrearon en las guerras clónicas. Se trató muy mal. No, también se lo madrearon. Eh, y, y ahí entra un concepto también importante, ¿no? que es cómo envejecen las películas. Y también... O sea, cuando te preguntas si es necesario en ¿no? un remake, también tiene que ver eso, ¿no? ¿Cómo envejece uh -huh. una película? ¿Cómo envejecen en sus efectos? Y ahí yo te diría, Mario, o sea, que cuando yo me refiero a mejorar, por ejemplo, yo no me refiero uh -huh. a que vas a mejorar la película, porque quizá la película original... Uh -huh. Uy, la confesión, la confesión. Ya no se puede mejorar como tal, ¿no? Pero uh -huh. pues, no, mejorar muy mal en aspectos mí. técnicos, en aspectos de grabación, en aspectos de efectos. Uh -huh. eh, podría ser por ahí, ¿no? Sí, sí, sí, oigan, sí, eh, sí. dilo, dilo, Mario. O sea, sí, o sea, esto... esto, esto, <risa> esto, esto nunca esto, nunca lo, las vio. <risa> sí, ¿Y, no? ¿Y, por lo son menos, son... y por lo menos te las regresó. Creo que tú les... no, no has sí. regresado, tuve tú ¿tú que comprarla otra vez para prestarse. <risa> Uy, uh, todavía. Sonia baneada de, de Lensburg hasta que le devuelvas la película y la veas. <risa> no, no es cierto, no es cierto. estas cuestiones técnicas, pues sí, o sea, <risa> pueden pueden este renovar las películas, este eh, que se vean mejor, ¿no? Vaya, o sea, el factor de la evolución en cuanto a que se vean mejor técnicamente sobre todo, ¿no? Pero, o sea, yo sí me acabo más bien, más allá de mejorar con reinterpretarlas bien, así sería como lo que yo, yo diría. Y ahorita a ver, me, me viene al, me viene a la mente este, otro remake ¿no? De, una, de un clásico no de los setentas este de Wickerman no este que fue protagonizada por Christopher Lee ¿no? en su momento sí. este, dirigida por Robin Hardy y que después hubo un remake protagonizado por Nicolas Cage no que fue un, un fiasco no para mí, Así por lo menos no, tu, tu colega, colega sí, Mario, ¿cómo ni... que un fiasco ajá. No, la verdad sí. Hay que decir me está, que The Wickerman Wicker en Inglaterra aprendiendo criticando a Mark Wahlberg y a Nicolas Cage cuando siempre han sido tus actores favoritos. Ya, ya está harto, Mario. No, que, eh, no quisieras que un remake que... de Taxi Driver con, con Nick Cage. Ándale. Ah. Hasta se enojó, hasta le cambió la cara, qué bárbaro. Sí, eh. Eh, eh, hay que decir que The Wickerman es, es este muy, es un clásico, por lo menos en, en, en Inglaterra, ¿no? O sea, es como no tocar, ¿no? lo que para nosotros sería nos aceptan de no no es cierto no, no es cierto lo que para nosotros sería por ejemplo nosotros los po los pobres no los, los nobles sino eh, creo que es de ese estilo de no tocar entonces pues trataron de hacer como una especie de para honrar no Mario miren tengan les vamos a traer eh, nuestra versión americana y tengan para que la para para que vean nuestro cariño hacia ustedes y fue todo lo contrario no en <ríe> principio pues para traer a Nicolas Cage no <ríe> es, es que un papel como ese es una historia tensa, ¿no? O sea, una película en esencia de terror de un policía, ¿no? Que, que va sí. llega a llegar este al pueblo y el hombre de mimbre, ¿no? El hombre gigante, así este, de madera, ¿no? Este, una especie de redención del personaje hasta cierto punto, ¿no? Que, sí. que, que en, la peli en la película original es densa, ¿no? Incluso, o sea, la, la, una película sí, sí, de sí. culto total. Y en la, en la de Nicolas Case pues, se vuelve hasta como absurda, ¿no? En ocasiones, como sí. muy. Hay mucha falta de compromiso, según yo, en este remake. Sí, no, no digamos la escena de las abejas, ¿no? Sí. Que según llenan su cabeza de abejas, pero son todas CGI. O sea que nada más ven a Nicolás que diciendo, no, por favor, no. Ah, ah", y según se ven las abejas súper chafas. Sí. <risa> y además él gritando, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es, es, muy, es muy comedia, ¿no? Yo la pondré en comedia ya. Nos, nos pregunta, nos pregunta Miguel, ¿tienes un iPad o computadora para poner todos los comentarios, sonidos y efectos o cómo es? Es la magia del <risa> bueno, cine, es la magia del cine. <risa> sí, sí, sí. <risa> Edición en vivo. <risa> no, bueno, el, el comentario, después, después decimos quién nos patrocina esto. Pero sí, al final no la vean. Pero a ver, hablando un poquitito de efectos especiales, no sé si ustedes recuerdan eh, Total Recall. Aquí la llamaron el, ¿qué? El Vengador del Futuro. Yo me acuerdo que la vi así en el Canal 5 en su Yo de, momento. Por, sí, yo de por sí tengo un, un tema con, con Total Recall porque no se trata de alguien ¿Original? que vaya a vengar nada ni que venga del futuro. Exacto. Sí, entonces, la verdad. Entonces, empezar, sí. Empezando ahí tengo, tengo mi, mis, Ay, mis pero, conflictos con esa pero, película. O sea, no lo tomes tan literal. Es, o, alguien, es alguien que venga cosas antes de que pasen del futuro. Bueno, ah, bueno. ¿de, que, ¿de, ¿De qué te acuerdas con esa película? ¿De qué actor te acuerdas Mira. con esa película? No, pues ahorita se acuerdan de Mr. Arnold. A ver, sí. ¿con ¿cuál fue el mío? Sí, sí, sí. De Mr. ¿Y tú mismo? ¿no? ¿Y tú mismo? Sí, ¿Y no? ¿no? ¿Tú de sí, qué actor sí. te acuerdas, Mario? No. ¿Esa no, no la viste? No. Dice Mario, yo no me acuerdo de ninguna porque las cosas están malísimas. Bueno, yo soy el del futuro y, sí. y literal pienso en la trilogía del 5 y yo pienso en Arnold Schwarzenegger. Sí, porque aparte sí. es una película que nos tocó que nos pasaran a cada rato, ¿no? En el 5 justamente. Sí. Oiga, pero sí. era muy gore, ¿no? para niños. Era muy bueno, subida pero, de tono. Bueno, ¿no? pero la pasaban sí. todos los sábados, tú que quieres. Ah, bueno. Pero, pero... En Mega Cine o sea, 5. Pues recordemos, hay en... un remake, hay un remake de hace no tanto tiempo, hace como 6, 7 años, ¿no? Pues yo ni siquiera sí, conozco sí, sí. el remake. Ah, ¿ves? Ni siquiera te acuerdas de que sale Colin Farrell. Sí, exacto, <risa> sale Super no, Colin. Que, no. Totalmente olvidable. Mismo caso de Ben Hur, ¿Por qué hacer? Por qué, ¿Por qué rehacer una película si va a ser una cosa toda genérica, chafa, que no, no tiene trascendencia alguna? Pues mira, no he visto el remake, ni siquiera sabía que existía, pero. Ahí te diría que los efectos de la película original de Schwarzenegger son muy malos. O sea, ¿Cómo Sí, sí, ¿Sí? ¿Sí? sí, ¿Sí Son efectos prácticos bien. No. Es como Robocop. O sea, yo, yo te puedo decir que yo soy muy fan de Robocop, la original. Ahí sí, la original. Pues claro, porque horror. nadie se acuerda del remake. Que además, ese salió hace menos tiempo. Hace pues como ese, es, ese es muy reciente, por sí. eso me vino a la mente. O sea, yo, yo cuando era, era pequeño y, y vi Terminator, y me gustó mucho Terminator, mi papá me dijo, tienes que ver Robocop si te gustó Terminator. Y vi Robocop y me encantó esta escena del tipo deshaciéndose en ácido. Puf, soñé, sí, sí, está tuve, muy pesadillas, tuve pesadillas sí, sí. con esa escena varios días. Y cuando vi el remake, eh, sí te podría decir que, que no, obviamente no le llega ni a los talones al original, pero por lo mismo de, o sea, no, no porque sea mala, ¿sabes? No no porque dije, di, yo la haya visto y diga, ah, qué porquería, le cambiaron esto, no, ya no sirve. Sí, humanista. como comparando, ¿no? Sí, es no, no, no, no, o sea, yo creo que no le llega por el simple hecho de que la original tiene momentos memorables que, que me, por lo menos a mí me marcaron en la infancia. Si yo hubiera visto Robocop sin haber conocido nada de la película original, yo creo que la, el remake me hubiera gustado porque se ve así bien futurista, bien tecnológico, y, y yo creo que se ve bien o sea, Es una ver, actualización te pregunta, Leo. Bien ¿Cómo habla tu papá? A ver, pues dinos, o sea, dinos no sé, no sé qué dije sinceramente Pero <risa> Pero pues así lo imitas, pero... Pues Es el que mismo, así... mismo caso que con lo de Benur O sea, es una Película que no está mala Pero pues nadie, nadie se acuerda Sí, exacto, la verdad, esa, desafío total, ese es el nombre también que se le da en español. No, eh, no imposible eh, recordar. Nombre, sí, nombre genérico, número 66 Así es. <risas> Oye, pero está mejor, Sí, ¿no? sí. sí está o sea, está mejor, la, Alex. La, película, sí, bueno. la película no es mala, en, en el caso rojo no es mala, y cosa, eh, inclusive hasta se toma un poco la libertad de hacer un poco más creíble esto del traje y demás, y más, más futurista, y se ve bien, pero existiendo un producto original es inevitable compararlos, y pues, la que veas primero va a ser mejor, ¿sabes? Sí, eso uh -huh. sí. A ver, tú ya te metiste con Taxi Driver, yo me voy a meter con, bueno, sobre todo con Robert De Niro. ¿Qué pasó con Vanilla Sky? la viste la viste ¿Has visto la original? No, bueno, no sé, la gente no, la sabía, que Vanilla Sky... No, yo no sabía que había una ¿No? Vanilla Sky antes de la de Tom Cruise. Ah, bueno, es... No lo mejor que has visto en tu vida, pero sí, mil veces mejor, o no sé si te haya gustado a ti, la Vanilla Escalde del 2001. No me acuerdo bien, eh, de, no de me acuerdo bien pero yo me acuerdo que sí, sí más o menos me gustó. Ok, a mí también me acuerdo que me gustó, pero pues igual, estamos hablando de esos años donde todo me... Bueno, muchas cosas nos nos gustaban, ¿no? Eh, aquí lo que sí, tiene también. que ver es que fue el, el mismo Tom Cruise quien quien dijo, oigan, pues hay que hacer esta, esta película. Ah, pareciera que hay algunas personas eh, dentro del medio que dicen, como si tú un día se te ocurre, no sé, te disfrazarte de Batman, Alex. Tienes el dinero y decides hacerlo. Y digo, y obviamente, si eres Batman, no vas, no vas a salir de rojo, ¿no? Tiene que ser negro. Entonces, yo creo que el, el acto de los remakes es lo mismo que gente como que dice, pues, miren, tenemos el dinero, somos multimillonarios, tenemos 100 mil, eh, 100 millones de dólares, pues vamos a hacer un remake de una película que a todos nos guste, ¿no? Yo creo que algo claro. así pareciera que se toman las decisiones en Hollywood, ¿no? Ya hablábamos también hace poquito, Mario, van a hacer el remake, no sé si siga por ahí, eh. pero de que van a ser el de, eh, ¿cómo se llama? El de Tony Montana, este... Scarface. ¿Te acuerdas sí, sí. qué? Y que incluso nosotros repudiamos mucho, ¿no? De por qué, ¿no? ¿Para qué, no? ¿A quién le sirve? Pues hay generaciones de, de, de, de, de edades, ¿de qué será? De 25 para abajo que nunca han visto Scarface, o sea, no saben ni lo que es. Sí, lo necesitan... Pero... Sí, pero, no, pero que la, que la rehagan no va a hacer que de, que de repente ya sepan que es Scarface, porque esas generaciones a lo mejor ni les va a interesar ir a ver la cosa nueva. Porque como no, no tienen esa referencia de ¡Ah, Scarface! ¡Wow! ¡Vamos a verla! Va a ser así como cualquier otra cosa y va a pasar totalmente desapercibida. Pero Entonces, bueno, no sé, o sea, yo okay. creo que el caso de Scarface sí es como muy identificable, ¿no? O sea, incluso o sea, tiene varios momentos memorables que hasta incluso chavos más más chicos que nosotros, pues sí la podrían ubicar, yo creo. A ver, el que nos está escuchando, este Miguel, no no lío, sino Miguel, él tiene es, él es de esas edades, ¿has visto Scarface? A ver si, si nos dice, y si lo... le gusta, ¿no? Pero también hay que decirlo, o sea, es una película, a ver, ¿para quién va a ser presentada, no? Porque si es lo mismo que, que, que Robocop, Robocop era gore, o sea, teníamos mutila, mutilaciones, incluso creo que en la 2, ¿no? Le disparan a un grupo de personas en el, ya saben, y lo revientan ahí a cámara, o sea, es sangrienta, sanguinaria, y, y el, este, este remake que hicieron hace poquito, incluso con Gary Oldman, fue malísimo, y lo primero que se le criticó fue, y la violencia, ¿no? O sea, de una película que era R, que la quisieron hacer, pues, al final comercial. Esa fue la... Bueno, ese es un gran problema, ese, ese es un gran problema de los remakes, ¿sabes? La temporalidad, porque si vas a hacer un remake de una película, la que sea... Uh, el, contexto, el contexto social brutal. y temporal que, sí. que existe cuando hagas el remake a cuando hicieron lo original es totalmente diferente. El más claro ejemplo fue la de Mulan, ¿no? que, que, que ahora que hicieron el remake tuvieron que cambiar muchas cosas Todo. porque la cultura china sí. y el, resto, el enojo en China y la chingada y la inclusión y la puta madre. Entonces, oh, okay. ok. Entonces okay. Al, al final de cuentas tuvieron que cambiar un chingo de cosas por, por el contexto... Temporal al, al que hicieron el remake. Sí, lo, claro. lo mismo pasa con Robocop. En, en su momento, cuando hicieron la, la original de Robocop, que balasea a un ejecutivo y lo tira desde un veinteavo piso y cae y se estrella en la, la acera y se hace mierda, pues era como, oh sí, en el cine era como, sí, violencia, sí. Y ahorita lo ponen y es como de, ah, no, no, no, nos van a criticar porque los niños la pueden ver y, y aparte queremos que vayan adolescentes, esto no la podemos hacer type R. Entonces, como que ya ya influyen otras cosas que pueden afectar al remake o a la historia original. Claro. Yo, yo tengo un ejemplo de... O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, en este tipo de películas? que, que la, pelea, la película original viene como de otros países. no o sea, eh, Ahorita me acuerdo de una que hizo un remake que hicieron con Robert De Niro. No sé si la vieron. O sea, le pusieron Everybody's Fine. Todos están bien. Sí. Sí, a, de, a, mí, a mí no me disgusta. De este, del, del papá, ¿no? Que va a visitar sí. a sus hijos, ¿no? Porque no sabía que era de, un remake, la verdad. De no verlos, sí, es un remake de una película de Tornatore que protagoniza Mastroianni, ¿no? Este... Y digo, no es que sea mala, o sea, al final de cuentas la adapta, ¿no? Para, o sea, una familia, este, gringa, ¿no? Este... A mí me gustó, o sea, yo cuando la vi sí dije, bueno, o sea, sí, sí, está buen, bien resuelta. este, eh, Pero, o sea, pensando como el, el origen de la película, ¿no? Italiana, como que tienen este este tono, suele tener este tono más, este, como muy melodramático, como muy, este, nostálgico, no sé. O sea, siento que a pesar de el esfuerzo que hicieron, como que no le llega del todo, ¿no? Así como... Sí, pues sí. Eh. Sí. Entonces, eh, ¿qué dicen? ¿Ya no vuelvan a...? ¿Por prohibido los reboots? O bajo Oye, qué pero, condiciones... pero pregunta, pregunta, este ejemplo, o sea, la original, ¿de dónde viene? ¿O por sí. qué dices que viene de otro país? Es italiana. No, o sea, lo que iba es, o sea, es como... ¿Cómo adaptan? O sea, pensando en la industria ¿no? norteamericana de Hollywood, este, ¿cómo hacen suyo este tipo de, de historias? Este, okay. pero, pero no sé qué tanto mantienen la esencia, ¿no? O sea, no, no sí, sé. es, que, es no, que no es, es que, que, no, adaptación, es diferente, ¿no? Sí. Es, es, bueno, no, es que sí es un remake, ¿no? Un remake adaptado, llamémoslo así. Digo, sí, remake, Por ejemplo, no. ahorita con el ejemplo se me vino a la mente también la de El Aro, ¿no? La del de sí, Aro sí. es, es original japonesa. Y todo mundo, el que ve el aro, te dicen La japonesa es da más miedo, la japonesa es mejor Yo sí. nunca he visto a la japonesa, sinceramente Porque qué flojera estar oyendo a todos O sea, leer subtítulos no, bueno. de, de japonés Estar oyendo el... No, bueno Pero este la, la, la gringa a mí me dio un chingo de miedo o sea Si la japonesa no, pues, da la miedo, no mames, no la quiero no, ver, güey No seas mamón, güey pero, pues, pues, mucha mucha gente se quejó de eso, ¿no? De que, como dice Mario, pierde un poco la esencia porque quizá la japonesa se basaba un poco más en la cultura y este, este, esta, ay se me fue el nombre de los espíritus de estos japoneses. Y entonces daba más miedo porque se... en, en Japón tienen todas estas leyendas y demás, ¿no? Y si eso sí, lo sí. llevaban a la pantalla gringa, pues, la, la, los gringos iban a quedar como de, ah, what the fuck mejor lo adaptaron ¿no? y, y para sí. mí funciona, da un buen de miedo Sí, eso es bueno Oigan, bueno, para, para concluir con, con este tema yo les haría dos preguntas ¿Cuál es la película que, de la que jamás deberían hacer un remake? Eh, yo creo que todas las de Nolan, no, esas no las toquen, por favor no, okay. no imagino a alguien más. Aquí es por el director, ¿no? No me imagino a nadie más haciendo ese trabajo. Yo creo que lo mismo pasó con Psicosis, ¿no? No te imaginas a alguien más haciendo el trabajo de Kitchcock? Lo mismo con Nolan. Yo, yo okay. diría que de las de Lynch, que no hicieran... No, no se eh, las factura. Eh, eh, no le entenderían. Nada, no se... azul. <risa> <risa> sí, sí. sí, por lo mismo. Miguel? Por el director. Sí, por sí. el director, ¿no? ¿Yo qué? ¿Qué película <risa> crees que... No... De, la... ¿De qué película nunca deberían hacer un remake? De volver al futuro no. Jamás, en la puta vida ¿Eh? okay, estoy, estoy 100% de acuerdo con eso sí, Yo también, ¿no? Me y imagino ¿no? Uh -huh. ¿Y, qué, ¿Y qué película creen que a lo mejor Sí ameritaría que le hicieran un remake? Es que eso es lo que... Uh. Pero yo, por, por, ejemplo, por la razón que fuera, ¿no? A ver, dinos, dinos Yo, yo por ejemplo, si, eh, pensando en lo que estábamos hablando Hace ratito, a mí sí me gustaría ver un remake Ya con, con el estilo que vimos De las últimas películas del planeta de los simios De la original, porque sí siento Que es una, una historia muy padre con, eh, sí. con, con un final muy icónico, y, cre y creo que sí podría ser bueno que le hicieran una actualización. Sí, yo también Entonces, con mí, el mismo mí, equipo que hizo las otras, sí, ¿no? O sea, exacto. Con el a mí mismo. sí me gustaría ver, ver la película original de, del Planeta de los Simios, a lo mejor como una secuela o, o un, lo que pasa después de lo que vimos ahora con, con, la, con la última trilogía del, del Planeta de los Simios. Sí. Ok. Yo creo que me voy por... Es que van a decir, ¿no? Que... que... Qué facilito me estoy yendo porque de por sí ya existe, pero sí me gustaría ver un remake, no digo que lo hizo mal, pero siento que le pudo haber puesto más cosas, la del, el, ¿qué? Eh, espérame, hasta se me fue el nombre, este, el fin de los mundos, no, eh, la guerra de los mundos, pero, la guerra ah, de los sí. mundos, la hizo bien Spielberg, pero cuando lees tú como que el libro, no siento que, no sé, no sé, le, le falta, le falta, le, pu le puso más cosas pues de las que era. ¿Y, si, ¿Y sin tomar en cuenta el libro que a nadie le importa? No, bueno. <risa> pues es que esa es la razón. Si no, A mí la sí. verdad me gusta la de Tom Cruise con, con, con, ¿cómo se llama esta niña Dakota Fanning? Aunque eh, creo que a lo mejor esa sí es una película de la que se puede prestar. Creo que, creo que en el final no es un icono no tan grande de película, a pesar de que la historia sí lo es. ¿no? Todos, o sea, sí. todos sabemos que esta, esta historia de Orson sí, sí. Welles es muy, uh -huh. muy icónica. Uh -huh. Entonces, a lo mejor sí. ese, en esa sí se, sí se prestaría. Sí, sí, o sea, es que aquí eh, Spielberg la modernizó, o sea, pasa en estos tiempos, pero en la versión real, pues hay carretas, hay caballos, o sea, me gustaría ver esa versión, ese como choque, ¿no? Entre ese tipo de cultura que había a finales de los años 20 a los aliens. Por eso, para mí eso sería atractivo. Si sí, sí, es cuento lío, si no, si no tomen en cuenta el libro, pues no, no hay, no hay razón. No, Spielberg bueno, lo hizo es que bien. Yo, yo ni siquiera sabía que había un libro y mucho menos que el no, libro sí. es en, otro, en otra época de los años 20. No, 20's. pues es que es... Es famosísimo, sí, sí, es de esos años. No, no es, famosísimo es, esa es clásico. No, bueno, no, no. Pero aparte se presta que, que es una película relativamente moderna, ¿no? Entonces tampoco es, sí. un, como dice Alex, un icono de la cultura cinematográfica, por llamarlo de alguna forma. Sí, exacto. Eh, híjole, no sé, no sé, no sé cuál podría ser un buen remake. Se me ocurre, por ejemplo... Volver al futuro 2. Ah, no, sé. Eso sí. no, no, no, eh, por ahí se habla de que va a haber, no, no es remake, es secuela, ¿no? De Ghostbusters. Sí. Eh, Yo... sí, sí es continuación, sí. Yo te diría que un remake de Ghostbusters, pero bien hecho, no como el de las chicas, ¿sabes? Que, que modificaron absolutamente todo. A mí me gustaría un remake de Ghostbusters bien hecho, con un buen cast, como, o sea, más fiel a la original, con chistes no de pedos, sino chistes buenos, no como, la, como la original, y yo creo que podría quedar bien, porque siento que sí envejeció bastante la de Ghostbusters, a pesar de que no es tan vieja. Sí, sí, sí, ahí sí. Ahí sí, ¿Cómo estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo tengo... Déjame, yo tengo dos opciones, este, las dos son de Kubrick, este... La de la naranja mecánica, pues digo, todos sabemos que es insuperable, ¿no? O sea, es así como la gran película, de las grandes películas de Kubrick. Dijiste pero, que es insoportable, ¿verdad? Insoportable. No grabado, ¿eh? No grabado. Pero, pero, yo, pero a mí se me ocurrió esta, más que nada porque me da mucha curiosidad cómo resolvería alguien hoy en día una película tan tan políticamente incorrecta, ¿no? Como lo fue este, la naranja mecánica en su momento. En estos días, o sea, eh, tomando en cuenta que es, son tiempos ahorita en, en que todo el mundo se fija, una mayoría se fija en todo, ¿no? Así como ya cuidando las formas, ¿no? Este, me, da, me daría mucha curiosidad ver cómo, cómo se resolvería sí, esta sí. historia, ¿no? Este, sin perder la esencia, ¿no? Sobre todo. O sea, tú lo ves como reto, pero si sale malísima te vas a enojar, ¿no? Sí, definitivamente me enojaría. <risa> este, sí, pero sabes, pero... A ver... ¿Qué ibas a decir, Mario? Y la otra, y inteligencia artificial, o sea, porque me gustaría ver otra versión, o sea, como de, esta, de este ah, proyecto. Ah, es que de Kubrick, ¿no? Sí, sí, sí. Tomó Spielberg al final, pero me gustaría ver como una, una nueva versión. Otra, que la hagan Nolan, esa sí le va. Ya viendo con más recursos, ¿no? Que los que había hace 20 años. Ok. Sí, es verdad. Sí, sabes también sí. cuál se me ocurre la de IT. E. me gustaría ver un remake de IT. E. Bueno. siento que IT e. en Raúl también a Raúl ah, sí, sí. No, demasiado ve la Argentina Leo hay una versión Argentina esa con esa hay que la versión Argentina de IT. E. Sí. la sí, coche sí, sí, de sí. la madre la tengo que ver qué horror qué horror Raúl ya este Perd perdona IT. ¿Qué? E. qué no por qué no pero que hablando en serio siento que el marciano en sí Envejeció demasiado mal, ¿sabes? Se ve muy falso No, él así era arrugadito <risa> No, bueno <risa> se, ve, se ve extremadamente falso Entonces yo creo que un remake de E.T. también me gustaría Ay, no, eso Ay, sí no sí, con creo. un CGI, con un E.T. CGI Claro No, no, no No, eso yo creo que le daría Let's see. Sí, ya todo No entiendo por qué, Raúl un, ¿Un CGI con Andy? C. Sigue, sigue. ¡Qué <risa> la fega? Ya, cerramos el tema, Leo Ya, me preguntas al que sigue. <risa> no, no, nada más era para fastidiar a Alex. Gracias. Ah, bueno, gracias. Bueno. Oigan, ya tenemos fecha de estreno de la plataforma Star Plus en México y en Latinoamérica. Es el 31 de agosto va a llegar esta plataforma que vamos a poder adquirir como, como una plataforma de streaming independiente. O como un combo con Disney Plus, todavía no se anuncian detalles de, de precios ni de cómo funcionaría esto, pero ya tenemos este eh, la información de la fiesta de este, ¿no? Y bastantes eh, cosas de contenido que va que va a haber, ¿no? Que, que re, destaca un poco la parte de ESPN, que habíamos hablado en algún momento que ESPN no iba a llegar a Disney Plus porque eh, por temas de que monopolio y los derechos y no sé qué, pero sí va a estar todo ESPN en Star Plus. Sí. Incluyendo los programas este, que se hacen en, en, en Latinoamérica y algunos deportes en vivo. No, claro. De hecho, lo primero en anunciarlo fue la Liga Española. Vamos a, va a estar la Liga Española ahí en, en, en Star. ¿Qué? Sí, sí, sí. Lo anunció o sea, el si mismo yo ESPN. Contrato, si yo contrato Star Plus, ¿puedo ver así la es. Liga Española en así vivo? Es. Así es, así sin es. Sin tener no Sky. Sé, así es. Sí. No sé si todos los partidos, pero sí ESPN. Bueno, también hay que ver en Latinoamérica. Bueno, en México es diferente, ¿no? Porque también hay que oh. recordar, por ejemplo, en Argentina y en Colombia se dispone so, Pero so, hay que ver Sí. Es como si me dijera En la aplicación One Football puedes ver toda la Bundesliga alemana Pero solo en Chile puta más mucho sí, sí, chile. Sí. O sea, to, todo el contenido de ESPN que se puede ver en México Lo vas a poder ver en Star Plus Qué basura <risa> Al San Luis lo vas a poder ver en Star, ¿eh? Maldición Raúl, ¿por qué <risa> tienes que romper las ilusiones de Miguel en este programa? No, no, no, <risa> espérense a ver el precio Yo creo que se va a romper malas las ilusiones O bueno, a, a ver No, yo creo, yo creo que va a costar lo mismo que Disney Plus ¿eh? ¿Quién sabe? Eh? ¿Quién sabe? Porque, sí. híjole no sé qué tanto vaya a venir de ESPN, yo incluso me atrevería a pensar que no van a venir los programas como tal, o sea, no va a venir fútbol picante, ¿sabes? No, sí lo... Me... Bueno, no sé si fútbol picante, pero sí mencionaron, va, va a incluir los, las producciones originales como Sports Center. dijeron, ahí otro ejemplo, y otros. Yo es creo que... que sí van a venir los programas. Mm, habría que ver, porque si es así, entonces sí mata el cable, o sea, literalmente, ¿para qué tienes cable? Sí, exacto. Sí, eso sí, ¿eh? De hecho, digo, decía, para los... Lo tengo. Sí. Para los que son fans de fútbol, ¿no? De los que ven la Champions League. Y eso ya también se mencionaba, ¿no? Que podría ser esta la última vez que la veamos en, tanto en Fox Sports como en ESPN, ¿no? Sí, la sí, va a comprar eso. Warner. Y recordemos que hoy mismo se anunció que todo Warner lo va, se va a fusionar con Discovery Channel. entonces. Bueno, está en aprobación. Todavía no es siempre. Eh, bueno, ah, no, vamos a ver prácticamente un hecho. Eh, lo que sí es, bueno, Alex, pues lo importante, ¿no? Va a estar ahí ya todos los Simpsons. Ahora sí, las buenas Vaya, temporadas, pues, ¿no? hasta ah, O sea, un año después, <risa> ¿o cuánto tiempo ya pasó? A mí lo que se me hace absurdo, o sea, ¿por qué, por qué discriminar a Latinoamérica? ¿Por qué? O sea, lo hace Exacto. todo el mundo, ¿por qué? O sea, la, las marcas de coches mandan sus mejores coches a Europa, a Estados Unidos, y a Latinoamérica mandan sus mismos coches culeros de todos los años. ¿Por qué? Es por, por dinero, hace... porque, porque aquí no los van a comprar. Es que hay que decirlo, Leo, es tercer mundo, pues, o sea, por eso, no es lo pero, mismo. A ver, o sea, es que no es, no es tanto un tema de discriminación. Bueno, estoy pensando en más, en, por ejemplo, de los coches, pero si es un, <risa> si es un tema de A Latinoamérica, mandamos lo, lo más barato, lo que no cumple con los estándares de, de seguridad, porque es lo que pueden pagar y, y medio pueden. Estoy de acuerdo, pero en el caso de Disney, eh, o sea, por ejemplo... En Estados Unidos tú compras Disney Plus y ya viene Star Plus junto con no, Disney. Plus. En Estados Unidos no, no, pero en algunos países sí. En Ajá. Canadá, por ejemplo, sí. Aunque te voy a decir una cosa. Eh, me metí a ver el contenido de Star Plus en, que está dentro de Disney Plus en Canadá y no es un catálogo tan amplio como el que se anunció, por ejemplo, que va a llegar ahorita a Latinoamérica. Pues no sé, pero esto de que cueste a, o sea, lo, lo dijimos en su momento con Disney Plus, ¿no? No es como que nos, no es como que vayamos a tener una cartera de streamings en la, en la mano. Y podamos pagarlo todo. Sí, estoy de acuerdo, Entonces... estoy de acuerdo. Porque además, eh, el tema aquí es que, ok, todos los estudios o todas las compañías ya están sacando su servicio de streaming. Y ahora viene Disney a querer sacar no uno, sino dos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y además tiene Hulu en Estados Unidos, ¿no? O sea, es como, cálmate, ¿no? Pon todo, en, pon todo en uno, que realmente valga lo que estamos pagando. Claro, Exacto. claro. O sea, es como si dijéramos... Para verles Blur tienen que meterse a Spotify y escuchar los primeros 30 minutos y luego meterse a YouTube a escuchar los otros 30. Es absurdo. Sí, aquí, sí. aquí ya ni siquiera <risa> aplica esa, esa, esa noción de que de que no, no llegaron, por ejemplo, todas las temporadas de Los Simpson a Disney Plus porque pues está ahí el canal Fox y no queremos que se, que, y no queremos como quitarle mercado. Aquí ya no aplica eso porque al final Star Plus va a tener todo lo que tiene el, el canal que ahora se llama Star, incluyendo Los Simpson, y solamente te, te van a cobrar extra. O sea, es, es como... No, pudieron oye, no, yo tener puedo. todo en la plataforma de Disney Plus, incluso hacerla más rica en contenido, ¿no? Yo creo que también responde al hecho de que Disney Plus, la plataforma de Disney Plus, eh, está orientada más al público infantil, familiar. Sí, pero por pues eso que decía, es Disney... porque en otros países sí está todo, sí está todo en la misma. Disney le está diciendo a, a los padres, a las madres, a, a, a las cabezas de familia, así como de ah, bueno, esta plataforma cómprasela a tus hijos. Y aquí está todo sí. lo que tú quieres en una plataforma solo para ti. Eh, sí, sí, sí. El problema es pagar dos, ¿no? O sea, yo creo sí, que... no, no. O, es, es de nuevo pongo el ejemplo de Netflix. Netflix tiene lo que se le llama perfil niños o, o perfil de niños. Ahí, si le pones esa cuenta es de tu hijo y tu hijo no le va a salir para que vea, este, no sé, para que vea la saga Exacto, de eso. Exacto. Ponle ¿no? un perfil de niño en el que esté bloqueado el contenido de Star si tú quieres. Exacto. Sí, bueno, sí, sí. Pero también, pues bueno, sí, puede ser. Sí, sí, Aunque a la, a la hora de entrar te pregunta qué perfil quieres agarrar y pues un niño puede agarrar el perfil de su mamá y ver 365 días y ya no, eh, no, no bueno cosas. O que, te, o que, te, o que no. te den la opción de decirte, eh, ok, tú ya tienes contratado Disney Plus, tienes acceso. Eh, gratuito también a Star Plus, aunque sean dos plataformas separadas. Sí, pero que no sí, que pagar es, extra. Eso, eso debería Exacto. ser. eso sería Que seguramente, bueno. ahorita que dijiste que va a haber un paquete, seguramente si contratas los dos va a costar un poco menos. Sí, pero no va a ser gratis, o, o más bien, no, no gratis, sino no va a estar Obvio. incluido en lo que ya pagabas sí. de Disney Plus, seguramente eh, ahora, va a ser un precio un poco más Volvemos elevado. a la pregunta que hicimos en su momento con Disney Plus, seguramente haremos un programa o, o lo debatiremos en un programa, pero con todo lo que ofrece Disney Plus y Star Plus juntos, los dos catálogos juntos valdrá la pena pagar. Es lo que el yo iba a decir. Es lo que yo iba a decir. Y sí, mira, si con si con Disney Plus ales me dolía por, y eso que iban a traer producciones originales de Star Wars y de Marvel, bueno y más cosas. Con Dis si Star no empieza a sacar cosas igual originales igual, ¿eh? Me va. Sí va a traer originales. Va a si, van a, si van a sacar series originales, va a traer todo, mucho catálogo de Fox películas. A mí la verdad sí me llama la atención. Claro, o sea, también depende de cada quien. A ustedes no les gusta mucho ver películas que ya vieron. A mí sí. A mí sí, hay muchas películas de las que va a incluir que son de Fox que me encantan, que quiero, que quiero tener. Quiero tener las temporadas de Los Simpson. Entonces, para mí, o sea, de lo, de lo que vi de contenido que, que va a incluir de entrada, para mí sí vale la pena, incluso hasta más que Disney Plus. Bueno, pues tú, tú lo acabas de decir. Yo, por ejemplo, no soy mucho de volver a ver una película que ya vi, o sea, rara vez. Entonces, pues sí, va a ser una decisión difícil, ¿no? Sí, sí, sí, Atráiganos. El, el, bueno, el, el CEO de Disney está súper intranquilo, pues porque Disney al parecer no está teniendo las ventas que querían, ¿no? Que parecíamos que iban todo muy bien, pero están esperando tener ya, llegar a los, a los eh, 110 millones de suscriptores, pero solamente llevan 103. Y esa ya es una lágrima loca. Exacto. Momento, ¿no? pues, vamos a sí, ver. O sea, ¿No Aplica a 110 el meme. Millones, ¿llegan a 103? Exacto. Aplica el meme de secándote las lágrimas con un chingo de dólares, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, sí. O sea, no manches. Razón por la sí. cual parece que quieren atraer que la nueva, la nueva película de Shang-Chi, que la vamos a ver ya dentro de muy poquito, y los 10 los eh, anillos. Va, va a llegar, va a estar solamente en cartelera. el eh, Creo que 45 días. Bueno, va a estar en eh, va a estar en los cines y 45 días después se va a estrenar directo a Disney Plus. Va a ser la no, primera no película que Mejor que hagan eso que la, la estrenen directo. Exacto. Yo me, también prefiero mejor que, en eso a que la estrenen el mismo día. como como cómo, cómo, ¿Cómo? O sea, antes o sea, va, la, uh, la ventana uh, que había entre que una película estaba en el cine y salía a las plataformas de streaming o en DVD uh -huh. o en Blu-ray o lo que quieras, antes, si no me equivoco, eran 90 días. Sí, 90, o sea, 90. 70, o 70 y tantos, no sé. Y lo que hicieron, lo que dijeron es ya no vamos a, a dar una ventana tan grande, vamos a dar solo 45 días. A mí eso la, realmente me da igual. Siento que siento que es bueno que de todas formas sí le respeten una ventana en cines, porque de por sí 45 días no muchas películas duran tanto tiempo en cines. Y sobre todo estos grandes estrenos que todo el mundo ve en el primer fin de semana. Sí, Exacto. sí. Se me, se me hace bueno. bien y respeta al cine, ¿no? Lo más importante. Pero Pero yo le, Dimos, yo Dimos. le diría al CEO de, al CEO de Disney que, que se relaje, ¿no? Porque... <risa> que se vaya a relajar en su yate. Pues, sí. No, está enojado porque en vez de tener tres pisos, tiene dos. Sí, ay, no, así yo también me enojaría. ¿eh? Sí, sí, sí. Pues a mí, me da, a mí me da igual porque de todos Ay. modos la iría a ver al cine. <risa> ya, te iba a ya, ya no está callando, ya nos vamos. Gracias por escucharnos, cuídense mucho. No, no, no, era, la, era la de las recomendaciones. Mario no se puede ir sin escuchar la canción. Ah, claro, claro, claro. Recomendaciones. ¿Y aquí, no? ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos recomiendan el, el día de hoy? A ver, yo antes de, de hablar de esto, pero también me acuerdo, digo, no lo apunté, pero Leo, tú tienes una película de Netflix, ¿no? Una familiar que te gustó mucho, que también la he visto sonando en muchos lugares, una animada. ¿Ya ¿La, la recomendó regado? la semana pasada? ¿Ya la recomendaste? Ah, bueno, no bueno. me acuerdo, la verdad no me acuerdo. De sí, la, la de familia, la de no sé qué. Mitchell, Mitchell y no sé qué cosa. La, los Mitchell ah, contra las ah, vale, y, vale, vale. Pero no, creo, ah, que, bueno. no la creo que no, no la recomendé. recomendé, creo que nada más se lo dije a ustedes. Que estaba ah, bueno. Estaba distraído viendo el Cruz Azul Sí, no, no, no, creo que nada más se los dije a ustedes Y no, no lo recomendé Pero sí, tienes razón, esta película que se llama The Mitchell uh, versus Las Máquinas O los Mitchell contra Las Máquinas Qué bonita película, en serio Animada, muy linda Se las recomiendo ampliamente, la historia está muy chida eh, Me recordó un poco a esta película de, de una lluvia de hamburguesas Con una animación medio Medio Ay, diferente se me unas hamburguesas <risa> como esta, esta animación Como, no sé, poco habitual, digamos Pero con una, una, un mensaje bonito Una historia bonita La verdad sí se las recomiendo mucho No sé si ustedes ya la vieron Pero si no, véanla Pero ahí está sí, sí, eso se es me sí, sí, he escuchado Que han dicho que está ¿La hamburguesa o...? o... Sí. Ah, va a decir sí, sí, sí. <risa> Tú, Mario, también tienes una, una recomendación no. Estoy viendo la serie de Mare of Town*. esta serie de HBO este nueva, que están estrenando un, un capítulo por semana, me parece, No este es, eh, protagonizada por nuestra querida Kate Winslet, que ya tenía rato, por cierto, que, que no la veía en, una pro en alguna producción. ¿no este... Es que ha estado ocupada grabando las 15 secuelas de Avatar Mario. Sí, sí, sí. ahí está la explicación no la verdad es una, una buena serie de detectivesca este, de drama también este la historia que gira en torno a esta detective que se llama Mer este pues vemos sus rasgos no que, cómo se desarrolla en su, en su chamba cómo cómo es su vida personal familiar este un perfil un tanto depresivo, el de nuestra protagonista en esta serie, pero pero vale la pena verla, o sea, cómo va resolviendo no las cuestiones, Es una va a ser, está pensada para hacer miniseries, tengo tengo entendido que van a ser siete capítulos en total, ahorita van cuatro capítulos este, ya estrenados en HBO, sí. este, si tienen la oportunidad de verla, pues ahí échenle un ojo. Pero... Perfecto. Como que están otra Bien. vez de moda, ¿no? Las miniseries. Me acuerdo que en los 90 hubo muchas miniseries. O sea, Varias es que de ellas, por ejemplo... Gambito de dama la rompió. ¿Crees? Sí. No, pero pues... Hay, hay no, ya, también, o sea, sí ha habido, pero me refiero a ahorita hay mucho boom. Y además, mira, para traer a alguien como Keynes Wintler a hacer eh, miniseries, no cualquiera, ¿sí me entiendes? O sea, en, o sea, ese, en ya este ya caso todos los no todos están moviendo moviendo la televisión, ya la, la televisión es el nuevo cine. Sí, exacto. No, y Kate, sí, Kate Winslet últimamente ha estado involucrada en series, ¿no? Si no me equivoco. Sí, creo que sí. Mm, creo que ahorita sí. ahorita está saliendo una serie, si no me equivoco. Creo que es la misma la que, que acabo de recomendar Mario. Sí, sí, sí, sí <risa> estoy seguro. Pues puede ser. <risa> pues muchas <risa> gracias ver, por el... escucharnos. Raúl no tuvo nada que recomendar. No, no, no, yo sí, sí, de hecho, ¿de lo quiero decir. <risa> Para que el lío ya deje de estar diciendo cosas, le recomiendo ver en Disney Plus The Bad Batch. Está buenísima, 100% inmersa en la historia. Claro que cuenta. Sobre todo, a ver, les voy a decir qué es lo interesante de esto antes de recibir críticas. Ver cómo como fue Jordi, el Antes cambio. de decirnos lo interesante, dinos de qué es, porque... Ah, bueno, bueno. Es un grupo de clones que salieron defectuosos y por eso no siguen la orden de la orden 66, de aniquilar a todos los Jedi. Creo que Entonces, sin decirnos de qué sí, es. Yo, o, yo o creo que tiene un poco más de concepto, porque no todos Unos clones... Por eso, pero ver, no todos son fans de Star Wars como tú. O, ah, sea, bueno, que, no, o sea, creo que tienes que decir es algo de Star Wars, para empezar. No, o sea, bueno, si me es es una serie así. de unos cl clones que no siguieron la orden 66 y nunca he visto Star Wars, está no bien. tengo la menor idea que me Sí, está sí. bien. Se llama Star Wars The Bad Batch, así se llama el, el título completo. Es una serie animada, es la secuela, bueno, está hecha por el mismo equipo que llevó a cabo la guerra de los clones. Es la nueva serie. Sería animada. Yo creo que mucha gente la vio, pero no no tiene relevancia para las películas, ¿cierto? Sí, tiene. En esta serie, en, en el final de Clone Wars, vimos eh, desde, otros lugar, desde diferentes puntos de la galaxia, sobre todo uno muy particular, que no les voy a espolear, vimos cómo se lleva a cabo la orden 66. Entonces hay un grupo de clones que al salir defectuosos tienen habilidades como diferentes y, y por ende también no siguen esta orden. Entonces ellos ahora pues tienen que son como los buenos, ¿no? los que no están en, en, a favor de todo lo que hace el imperio. Entonces lo si? interesante aquí... Es ver, no lo interesante aquí es ver el nacimiento, una cosa es cuando el emperador dijo, aquí está el imperio, pero ahora nosotros vemos como el imperio se va moviendo a través de los diferentes planetas a decirle, ¿saben qué ahora somos los mandones? Entonces se acabó esto, esto, o sea, vemos ese como cambio no que tuvo la galaxia, eso está muy interesante, lo lograron hacer con muy buenos personajes y ahorita igual se está estrenando cada viernes un nuevo capítulo, va a tener 17, van 3. Y Suena calificación bien, si de 88 8. Si 8. Las, las series animadas de, sí, de Star Wars yo lo podría explicar de una manera más fácil a ver aquí va la mamá a ver, a ver dilo, dilo. si les gustó Mandalorian no tiene nada que ver es una continuación pues es que es diferente serie, periodo es una continuación de una serie animada que nadie vio Uy, y es, sí. una, y es una serie de unos clones que a nadie le importan y que nadie va a ver. esa no, sería bueno. la, la, sí, sí, sí, la, el resumen. Gracias, ya te vimos. Como sea, si la sea, la sea, la yo se los resumo que dar... como que suena... ¿Qué? Perdón, Mario. Es la respuesta que suele dar lío. <risa> <risa> pues es que, no, oye, yo lo que diría o sea, es está, suena está... interesante si te gustan las series animadas de Star Wars. Que no deben tener ninguna relevancia con las cosas live action de Star Wars, ¿no? O sea, son Pero dos si tiene... cosas distintas, ¿no? ¿En qué se... A ver, te, te lanzo una pregunta así rápida. Si te preguntaran, oye, ¿de qué trata Star Wars? ¿Tú qué les dirías, Alex? ¿De qué Star trata Wars, Star, Wars? Star Wars? ¿En pues, general? De... Uh, pues trata de... Una respuesta rápida, así sencilla. Pues trata de un grupo de rebeldes que quieren eh, derrocar al, al imperio cruel que, que, que, que, que guía la galaxia. Que, perdón, que, que, ¿cómo se dice? Que gobierna la galaxia. Ok. Con ayuda de unos guerreros con, este, con sables de luz. Pero es que ahí depende bueno, de la era. Esta, la serie, esta serie no tiene nada de eso. Trata de uno un grupo que nadie conoce, que nadie le importa, de personas que ni siquiera existen porque son clonados, que no tienen poderes, no tienen sables de luz, no pertenecen al imperio, ni tampoco a los Jedi. O sea, a nadie le importan. Son rebeldes. Nadie, la, son nadie rebeldes. la va a ver. Y si sí hay Jedi, sí pues no todos murieron, pero bueno. No, nos, bien, da, bien. no nos la spoilees, Raúl. Que no que bien, la yo no dije quién, yo no dije quién. <risa> <risa> ya, ya, ya. Oigan, <risa> no, muchas gracias no, por, por escuchar me, enca me encanta hacer enojar a Raúl, se nota. <risa> <risa> no estoy enojado. No, no, no, o sea, Raúl, se, lo, sí, raúl sí, sí, sí. luego, luego sabes que se enoja cuando ya empieza así como a ver para abajo y no decir nada. No. Ajá, a, a cortar frases, ¿no? De, no, no, no, estoy no, no, no, ya. Nada más le falta poner su, su, su bolita blanca y. Es es ya está. Así es cuando furioso. Voy. sí, sí, sí. No ha llegado a <risa> ese Oigan, punto. muchas gracias por escucharnos, coméntenos ustedes <risa> cuáles son los remakes que, que, que, que no les gustan, los que sí les gustan, los que piensan que podrían ser buenos o los que piensan que jamás funcionarían. Síganos escuchando todas las semanas en las plataformas de podcast, en, en los en vivos que hacemos en, en Facebook, en los videos de YouTube, y eh, pues nos, nos vemos la próxima semana. Sí, nos, nos vemos ¿Te y te escuchamos? escuchamos, ahora sí. Gracias por no? estar por aquí. Sí, sí, sí.